Bienvenidos a nuestra iniciativa, somos Pequeño Comercio, somos Cartagena. Hoy quería empezar por el final y quería daros las gracias a todos los que estáis siguiendo pues, estas entrevistas y agradeceros principalmente vuestra difusión, el hecho de que compartáis, de que le deis a me gusta y hagáis que pues, tanto el proyecto como la gente que aparece en él pues, alcance la máxima difusión posible. Y por supuesto, os lo vuelvo a pedir que lo hagáis. En el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo y cliente Martín Ramírez. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenos días, Gaspar. Buenos días. Cuéntanos quién es Martín y a qué se dedica. Bueno, pues Martín Ramírez es eh, un joven empresario que comparto empresa, una empresa familiar con mi hermano Raúl. Tenemos 29 años y nos consideramos que somos emprendedores, de alguna manera. Y exactamente esa empresa que yo bien sé que se llama Hermanos Ramírez, ¿qué es lo que hace? Pues Hermanos Ramírez es una carpintería metálica... Y hace todo tipo de trabajos, de tanto de barandillas como de estructuras, tanto en acero inoxidable como en hierro. Y nos dedicamos también, tenemos un apartado que llamamos mantenimiento industrial y naval. Y Martín, eh, a raíz del estado de alarma, tanto a nivel personal como profesional, ¿de qué forma afectó eso a, a Martín Ramírez y a, y a su empresa? Pues a mí personalmente, a nivel personal, pues se nos han chafado planes que teníamos que vamos esperando ya casi dos años y es que el día 23 de mayo contraía matrimonio con, con mi novia y bueno pues todo eso pues se ha cancelado. A nivel laboral a nivel profesional pues hemos tenido que introducir nuevos productos como son las mamparas de metraquilato, tanto metraquilato como ahora también la estamos fabricando en cristal y bueno renovando un poco e intentar ayudar a, a todo el mundo en estos tiempos. Bueno, yo sé que esa boda se celebrará, simplemente o las circunstancias la han retrasado. Y respecto a las mamparas, sí te iba a comentar, porque sí que hay muchísima oferta ahora mismo en internet y demás, y, y yo sé de buena mano por lo mismo, que vosotros estáis haciendo algo diferente, ¿verdad? Sí, realmente nosotros somos muy competitivos a la hora de mamparas a medida. No estamos fabricando la típica mampara pequeña de medida estándar, sino que realmente en empresas que necesitan pues, mayor amplitud, mamparas bastante más grandes, de 2, 3 metros, y que sean algo algo que realmente les valga. Sí, porque realmente, bueno, quizás en internet puedes encontrar, eh, como tú estás diciendo esas mamparas tipo estándar, pero hay diferentes comercios y soluciones que necesitan algo a medida, y que, bueno, si vosotros se lo podéis solucionar, se, pues es estupendo. También te quería preguntar, a raíz de ahora estar como estamos ya en fase 1, haber comenzado el desconfinamiento, ¿Cómo ha evolucionado para vosotros el trabajo? ¿Seguís pues, trabajando de esto que comentas de Mampara? ¿Se habéis vuelto a la normalidad? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, dentro de lo que cabe, Pues intentamos como todos volver lo antes posible a la normalidad. Sí que es verdad que hemos empezado ya a trabajar a la calle, tomando muchas medidas de seguridad, tanto para protegernos nosotros como a los demás, pero sí que es verdad que no, considerablemente lo hemos notado bastante. Y Martín, por último, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? ¿Un mensaje de ánimo y de apoyo y de ayuda en, esto, en estos tiempos? Pues mi mensaje de ánimo es que estoy completamente seguro de que todo va, normal, va a llegar a la normalidad y que necesitamos compromiso entre todos nosotros. Pues muchísimas gracias Martín, un placer contar contigo y que hayas participado de, de esta iniciativa. Y como os comentaba al principio, darle a me gusta, compartir. Y todo lo que podéis hacer llegar a vuestros contactos será fantástico tanto para Martín como para nosotros, como para todo el que nos esté viendo. Muchísimas gracias. Somos Pequeño Comercio, somos Cartagena. Hasta luego.